Naki, desde el año 2020 nos hemos confinado, hemos estado en casa, hemos estado en alarma por el coronavirus y eso nos cambió la vida por completo. Mira, pasar de esta sensación de Pánico generalizado cuando comenzó la pandemia, leyendo cada tres minutos cualquier cosa que salía en internet para saber si el virus ya venía, si estaba llegando, si estaba en las maticas, si lo tenía el perro. Pasar de eso a este clima de mediana distensión ha sido un cambio. Por eso en la edición de hoy vamos a preguntarnos cuándo Carrizo va a volver la normalidad. Ay, esto es en serio. Esto es en serio. Ella es Naki Soto. Y él, Luis Carlos Díaz. Tenemos muchas dudas porque estamos confinados. La gente que tiene hijos la ha pasado distinto además porque <ríe> el homeschooling y todas estas cosas han sido interesantes. Vamos Ajá. a discutir sobre ella. Cambió la dinámica del trabajo, cambiaron las dinámicas sociales y por eso en la edición de hoy vamos a ir explorando punto a punto qué cosas creemos que van a cambiar y cómo. Mira, de verdad, de verdad, mi curiosidad primera está asociada al trabajo. ¿Volverá el trabajo a ser como era antes? Fíjate que se ha dicho que el trabajo como se conocía en grandes oficinas murió y nuestra respuesta quizás es no va a ser como antes. No hacer como antes. Ya nos acostumbramos en buena medida a trabajar a distancia para muchas cosas, sí. pero hay otros rubros de la economía que necesitan ser físicos. Los que tienen que ver con manufactura, con gastronomía, eh, comercio. reparación, Chá. comercio. Muchos rubros necesitan que estés en un lugar y hagas cosas. Ahora, el resto seguirá con una lógica mixta. Yo creo que es importantísimo además porque el asunto del trabajo no solo se acota a la posibilidad productiva de encontrarnos, sino también a la necesidad de socializar, que ha sido finalmente lo que de manera más rotunda cercenó el coronavirus. Sí, de hecho, fíjate, una investigación de The Economist decía que el principal escollo de la gente era volver a socializar. Los espacios laborales son espacios no solamente donde la gente está en un terminal haciendo cosas, sino donde se reúne, conversa, habla, toman decisiones en colectivo, piensan rápidamente y eso, aunque lo ha sustituido el grupito de WhatsApp, eh, la, la reunióncita por Zoom, el correo electrónico, aunque eso ha ido sustituyendo esas lógicas, lo que nos viene es un modelo mixto. Y hay que acostumbrarse a eso. Y máximo en una sociedad con nuestras condiciones. Es decir, los venezolanos también tenemos allí unas particularidades importantísimas asociadas a las posibilidades de desplazamiento, a la falta de efectivo. La emergencia humanitaria compleja es realmente compleja por esta cantidad de variables que terminan influyendo de manera sensible en la posibilidad de recuperar normalidad. ¿Y cómo influye? Porque muchas empresas no se habían adaptado a los nuevos tiempos sí. y luego al llegar la pandemia les pasó factura. Entonces tener trabajadores en casa, pero que no tenían ni conexión, ni equipos, ni lógicas, genera problemas. Y lo mismo también pasó con el mundo educativo. Si mandas a los chicos a su casa, pero no tienes un plan de desarrollo que implique cómo educar a distancia, pues se te cae todo. Yo creo que uno de los grandes retos, porque luego vamos a detallar más esto, uno de los grandes retos es trabajar en equipo. No sé si te ha pasado. No, claro, y además es, es sabroso entender las competencias que pueden estar desarrollando otros, perspectivas que tú no has visto, maneras de abordar temas que hasta ahora no lo habías discutido en grupos, bueno, porque... Zoom también aligera esta historia, no tienes que irte en el mismo momento, todo el mundo por una oficina, sino que lo puedes resolver desde una sala, desde tu teléfono y conversar con otros y sobre todo destrabar tareas que pueden estar, sabes, entorpeciendo el desarrollo de un proyecto y al trabajarlo con el resto de tu equipo, bueno, funciona. Y hay al menos dos tendencias globales que, que ocurren y es que primero las casas se adaptan tecnológicamente a ciertos cambios eso es normal, la gente empieza a pensar que su casa tiene que ser un espacio agradable para trabajar, porque va a pasar horas allí, por lo tanto diferenciar espacios es clave, pero también ha ocurrido en grandes ciudades que quizás eran muy costosas en las que la gente se mudó y se fue, entonces estar quizás en California, en Estados Unidos, te es muy muy costoso, pero el mismo trabajo a distancia lo puedes hacer desde otra región de donde es tu familia, donde tienes alguna casa donde tienes alguna cosa, donde puedes trabajar mejor y estoy usando un ejemplo en Estados Unidos, pero puede ser en cualquier otra parte, pasan ciudades europeas, pasan también en ciudades latinoamericanas, puedes reducir costos y ser más eficiente siempre que estés conectado. Epa, y de hecho, esta semana sale una oferta de internet por fibra óptica en Maracaibo, compañero, con todo el asunto, los apagones y toda esta tragedia asociada a fallas sensibles en la infraestructura básica de cualquier hogar. Sin embargo, comienzan a diversificar las ofertas para tener un mejor internet del que pueda puede obviamente proveer el Estado porque la gente necesita trabajar desde casa. Tal cual. Y usted puede creer que Venezuela entonces está alejada de estas lógicas. Y la respuesta es que no. Más bien en Venezuela toca hacer esta cosa que llaman leapfrogging, ¿no? que es como hacer un, un salto acelerado. De, de tu rezago a ponerte a la par de, de, de los cambios, porque así es el reto para mantenerte competitivo. Entonces, una, una de las tendencias importantes es que los espacios de oficina quizás no son necesarios, entonces te estás ahorrando, bueno, ir hasta un lugar, el traslado y otras cosas, pero pero sí se hace urgente. Y pasa entonces que la economía venezolana que se ha dolarizado también genera algunas oportunidades para ciertos perfiles profesionales que desde Venezuela pueden hacer trabajo para el exterior. Seguro. Y tener ingresos normales, ingresos estandarizados con el mercado internacional. De hecho, es, es curioso porque además las previsiones globales si hablan de una enorme cantidad de despidos de un mar, una marcada desigualdad Que además es una de las críticas fundamentales Que hace la alta comisionada Para los derechos humanos de la ONU uh, Michelle Bachelet Decía en el inicio de esta sesión Del Consejo de Derechos Humanos Mira, esto ha marcado la desigualdad De manera muy rotunda Los derechos de las mujeres Han retrocedido perdón, Sensiblemente Porque tienes que volver a ser La mamá, la ama de casa La maestra improvisar una cantidad de roles simultáneos importantísimos y por supuesto ha desmejorado las condiciones laborales de las mujeres. No, no es igual lo que se le demanda a las mujeres en casa que lo que se les demanda a los hombres. Lamentablemente es el 2021 y sigue siendo así. Y este, vamos a decir, esta desigualdad que oprime a quienes ya estaban mal en Venezuela sí tiene una característica interesante y es que hablamos de tecnología y adaptación. Pero es que en el caso venezolano, estar en casa puede ser agresivo, puede ser lesivo para la gente. ¿Por qué? Porque si estás en un lugar donde no está garantizado el servicio eléctrico, no está garantizado el agua, no está garantizado el gas para poder cocinar, estar en casa con calor, con pésimas condiciones, con problemas para cocinar, te hace daño. Y evidentemente sobrecarga a la gente, la hace sentir peor y, y desata otras patologías en este, en este momento, que pueden hacer más daño incluso que el covid que ha sido lento, ya lo hablamos con Julio Castro, pero que genera daño. Ajá. La otra gran interrogante alrededor de esta historia es, ¿volverán las clases a ser lo que eran? Pareciera que no. Y aquí yo creo que sí hay que saber diferenciar educación de niños y educación de adolescentes y adultos. Okay. Porque creo que hay una diferencia importante entre aquellos que ya aprendieron a aprender, esas personas que ya tienen, vamos a decir, capacidades para... Saber otras cosas para investigar, para saber más y aquellos que necesitan guiatura para lo básico. Entonces ahí sí hay, una, hay un desequilibrio importante en el que la educación de adultos en línea puede ser muy fácil, puede, ser, puede tener unos métodos muy interesantes, pero con niños no. Con niños necesitas enseñar cosas muy, muy sencillas acompañados. Y el gobierno ha insistido como una suerte de oferta electoral que ya vamos para las clases, que esto ya va a arrancar, que aquí hay una agendamentación que quiere las clases, que vámonos, que para adelante, que si sí se puede, que vámonos para las clases. Y aunque haya la mayoría de los padres y madres digan, sí, por favor, arranca las clases de una vez mixta, lo que tú quieras, yo disfrazo al muchacho, le compro un traje de bioseguridad, lo que tú quieras, pero arranca las clases. No es igual para todos, no, no es universalizable porque efectivamente, y ahí vuelve de nuevo el tema de las desigualdades, esta sociedad dolarizada ha dejado por fuera a todo el que gana en bolívares, al que solo gana en bolívares y no va a tener esa opción. Si no puedes ni siquiera garantizarle una mascarilla de buena calidad a tu muchacho, ¿cómo, que eso vas a garantizarle el resto de los mecanismos de seguridad que deberían acompañarle en un regreso a clases? Sí, es que aquí entonces cada escuela y cada casa es un universo aparte. Por ejemplo... Caso de familias que viven cerca de sus colegios. Bueno, quizás caminando resuelves. Los que viven lejos, que es una tendencia pésima en ciudades, bueno, porque vives en una zona, pero tienes que ir a otra porque la gasolina era gratuita en Venezuela, porque tener vehículo era sencillo o tener transporte escolar, ahora tendrán problemas. Y es un problema de planificación que... El Estado no está atendiendo y las familias que ya tomaron sus decisiones de dónde estudian los chamos le va a costar moverse. Entonces, eso ya representa un, un lío en, en una sociedad que tiene problemas de movilización. Pero la otra cosa es pensar cómo la educación va a ser presencial, pero adaptativa en lo tecnológico. Okay. Es decir, cómo puedes tener otros módulos, otras cosas que se puedan hacer en línea. Para eso necesitas planificación y para eso necesitas una cosa que se llama diseño instruccional. Uh -huh. Algo que el Ministerio de Educación en Venezuela no ha hecho. Algo que muchas escuelas privadas tampoco han hecho. Yo recuerdo hace un año que me llamaron muchas veces de escuelas para preguntar qué software usamos qué aplicación usamos y creían que esto era una discusión entre WhatsApp y Telegram o entre Zoom, Jitsi y Google Meet y no cómo agarramos el módulo de división por una cifra y en vez de tener una maestra que te explica eso en dos horas en una pizarra, cómo lo explicas en algunos minutos en Internet acompañando al chamo. Eso nunca se pensó. Entonces algunos están haciendo lo que creen que, que funciona y en, en muchos casos no ha funcionado. Pero además... Yo voy a insistir en este tema. La mayoría de los hogares venezolanos no tiene la infraestructura necesaria para soportar la educación en línea. Por eso, además, termina desvirtuándose aún más el ejercicio de la... Posible educación mixta, porque hay maestras que han resuelto como han podido. Efectivamente, no hay incentivos, además, para que la academia, para que el magisterio le dedique más al diseño instruccional o al uso de nuevas herramientas tecnológicas, no cuando tiene salarios miserables. Aquí el, el asunto de los incentivos alrededor de la educación es. No es un tema de discusión regular y debería serlo, pero además la infraestructura básica de Venezuela no lo soporta. Nosotros no tenemos conectividad, no tenemos velocidad como para que una maestra efectivamente no sepa, mande un video, una cosa que le permita al niño interactuar con el contenido. ¿Cómo? De, que tiene una familia para soportar la cantidad de datos que va a demandar bajarse el videíto para que el enano lo vea y lo vuelva a ver si acaso no lo entendió y a razón de eso haga las tareas. Sí, esto que cuentan aquí es la absoluta desigualdad y claro que en Venezuela así como ha habido burbujas de consumo eh, la PAX bodegónica como la llama el economista Omar Zambrano ocurre con el internet bodegón. En Venezuela hoy puedes tener conexiones de 100 megas por segundo, 500 megas por segundo en algunas ciudades, pero cuesta y cuesta muchísimo. Cuesta tanto que solamente lo puede pagar uno o dos por ciento de las familias del país. El resto tiene otros tipos de conexión que no alcanzan. A mí ya me ha pasado dar, dar clases en entornos populares en los últimos meses, en los que tres o cuatro niños, dos o tres niños, te dan el mismo número de teléfono. Sí. Te dicen, no, yo veo la clase aquí. Y claro, empezamos a tener un equipo por casa, un equipo por familia. Así a la es. gente le cuesta reponer equipos muy viejos hay ahí, ahí en Venezuela un fracaso educativo terrible que fue el, el programa Canaima, en algún momento quisieron copiar el One Laptop per Child que era un programa de hace una década de Nicolás Negroponte, eh, pueden ver el ejemplo uruguayo con el plan Seibal, que era un plan de darle una computadora a cada niño y cada maestro y adaptar los contenidos de las clases a educación en línea, en Venezuela no, en Venezuela se repartieron computadoras no a todos los niños, fue un, ¿cómo decir? un plan que excluyó niños en el país y lo hizo en el año 2012 2013 en el marco de una campaña presidencial. En el 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, no hubo entregas de equipos nuevos, no hubo reposición. Entonces estamos hablando del el viejo pasado. Epa, si aún hacen... Noticia que se esté repartiendo proteínas en la zona tal del barrio tal, mi hermano, que no repartieran computadora a todos los niños. Claro, entonces ya se llegó tarde, no se hizo la planificación, la, la adaptación y esa factura se está pagando en este momento. A lo que se suma otra cosa, y es que hablaste de los incentivos para dar clases. ¿Qué ocurre con todos esos profesionales del sector público? desde el mundo educativo, salud, burocracia y demás, que en estos meses, mientras ganaban un salario de 1 a 5 dólares, ellos podían tener otros empleos, otros trabajos, otros rebusques, unos tigres, vender tortas, confeccionar trajes, lo que sea, y ganar mucho más dinero. Sí. Ahora le vas a obligar a hacer horario de oficina, le vas a obligar a salir de su casa y volver a, a ocupar todo su tiempo en algo que le genera cero ingresos en el mes. Pero además, L, eso igual nos lleva a un terreno súper escabroso, que es la terrible admisión colectiva de que nos empobrecimos, que somos un país realmente pobre. Ahí hay un tema, una reticencia como colectiva a entenderlo y creo que se ha hecho manifiesto, pero de una manera sustancial con el asunto del de aumento de las matrículas universitarias. El escándalo que se ha generado alrededor del aumento de las matrículas universitarias de universidades privadas es absurdo, sencillamente absurdo, porque Evaluarlo es entender que es un aumento proporcional a ocho años de contracción económica, cuatro años de hiperinflación, a una emergencia humanitaria compleja claro. que nos ha hecho a todos sustancialmente más pobres. Que puedas comprar un, no sé, un té en un bodegón no significa que no seas más pobre. Sí, que te puedas comprar unas papas de un dólar no significa que eres rico. Para nada, sencillamente que estás alegrándote el día con un consumo pequeño, pero eso no te paga un semestre de universidad, no te paga una propiedad nueva, no te paga un vehículo, no te paga una computadora. Esa, ese es el, el nivel al que no puede acceder Y pareciera la mayoría. que la aspiración es, la gente cree que tiene que adaptarse los costos de las cosas a su nivel de ingresos y lamentablemente no puede ser así. Por eso es que se habla de esta marcada desigualdad, de la enorme cantidad de personas que van quedando fuera de las burbujas que se van creando dentro de esta sociedad porque no tienes el nivel de ingreso para permanecer en ellas. Tener 5 dólares en la mano lamentablemente no te permite pagar una universidad privada. Además estamos hablando del caso de universidad privada que nuevamente es la minoría, pero si quieres ver el resto del ejemplo con las universidades públicas, aunque no pagues nada por la matrícula, estudiar es costoso. Es muy costoso tener materiales, tener tiempo, tener dedicación, que tu familia te mantenga. Y, y además piensan otras carreras que son aún más costosas como medicina, odontología, arquitectura. O sea, aunque la universidad sea gratuita, el costo que estás pagando en realidad es que los profesores se están yendo masivamente, es. que la planta estructural no se mantiene, que no hay materiales, que no hay laboratorios, todo eso afecta. Entonces, si estamos hablando de hacer un GoFundMe para que alguien pague un semestre, piensa que hay que hacer también un GoFundMe para que los maestros coman, para que los profesores puedan tener eh, una, una vida normal para poder comprar desinfectantes y limpiar el piso de las universidades públicas porque ni eso hay. O sea, la, el nivel de caída es tan grave que hace que cuando uno dice ¿cómo vamos a volver a la normalidad? Pues es que resulta que no hay normalidad posible a la cual volver en ese sector. Ah, ok. Ya, el terreno ahí es súper escabroso. Pero ahora, ¿el mundo va a ser digital o esto va a ser la, la hecatombe? Sí, fíjate, ahí, ahí ha habido una discusión de expertos que es muy loca. Es, ¿vamos a un mundo de distancia social? Ajá. ¿A un mundo donde todo se... vamos a decir, va a tener un protocolo de cuidado, de asepsia, de limpieza? ¿O vamos al desenfreno, el, la gente desatada, la locura, las orejías, como han dicho algunas agencias de noticias? ¿Qué crees tú que pueda pasar? Uh, yo bueno, me la juego. A ver. Todo a la vez. Todo a la vez. Claro. Vas a tener gente que se cuide, que se proteja, que van a estar... Los hermofóbicos están felices porque esta es su época. Y vas a tener otros que están en plan de estoy cansado. Estoy cansado y quiero salir, reunirme con un montón de gente y, e irme a la primera discoteca que se me cruce. Para, pero de nada sirve que yo me cuide si tú no te estás cuidando. Eso es sencillamente absurdo. Pero parte de las sociedades libres incluyen esta discusión de permíteme a mí contagiarme si a mí me da la gana. Y eso lo estás viendo en muchas narrativas de gente que son capturadas en fiestas clandestinas, que son llevadas presas, gente que en redes sociales dice yo voy a ser el primero en contagiarme de mi familia para, bueno, para pasarlo primero, para poder ayudarlo después a todos. ¿sabes? No, Taima, porque ese carácter así de cabeza de Ñame, él es el que pone en riesgo a personas como el explorador Charles Brevers Carilla. Sí, ustedes ¿Saben? O escucharon sea, ese cuento. Muy grave. Este señor lamentablemente vivió un incendio en su propiedad que comprometió 70 años de investigación naturalista, unas cosas maravillosas que ha descubierto ese señor sobre Venezuela y en el marco de esta coyuntura hubo gente que fue a visitarlo para expresarle su respeto, para expresarle su consideración y lamentablemente lo hicieron sin protección. Y alguien lo contagió y ahora tienes al pobre señor tratando de recuperar su archivo y además pasando COVID con su esposa en la tercera edad. Entonces, tener cuidado es lo mínimo que uno podría exigir en estos tiempos. Y de hecho, nos está pasando en el patio. Hay unas distancias sociales agradables. Quisiéramos abrazarlos a todos, pero no se puede en estos meses. Y el trabajo ha seguido <risa> adelante. Sí, sí, ha seguido adelante. Por eso, vamos a volver de nuevo a la pregunta. O sea, ¿es posible recuperar normalidad en Venezuela? Hay una palabrita que se repite afuera, que es la nueva normalidad. La nueva normalidad es esto de ir... Eh, reactivando sectores productivos paulatinamente, de ir pensando que quizás el turismo es de las últimas cosas que se recupera en distintas zonas, pero sí puedes ir recuperando otras. O sea, es pensar... De las últimas L.C., pero tú no viste cómo fue esta historia en carnavales, ¿eh, mi hermano querido. Claro, pero es la gente... No solo es el gente... 40% y tal del, del terreno y la broma era 250%. La gente estaba en la playa cachete con cachete. O sea absurdo. Claro, en una sociedad en la que no tienes ningún tipo de protocolo, ni control, ni nada. Okay. Pero, es un problema institucional. Claro, o sea, es un vale. problema de falta de institución y okay. lo ves allí reflejadísimo. Pero en sectores económicos internacionales vas a ver mayor lentitud. Para un venezolano, no. Para un venezolano no hay ninguna normalidad que recuperar porque lo que se vivía antes no era normal. Mm. Y a la gente no se le puede olvidar eso. De hecho, lo que, lo, que, lo que hay es una suerte casi que de reconstrucción de algo absolutamente desconocido para todos. ¿Cómo claro. las escuelas van a funcionar? ¿Cómo van a funcionar los sistemas de transporte masivos, sobre todo? ¿Qué, ¿Qué vamos a recuperar? A mí me llama poderosamente la atención cómo han ido cambiando, por ejemplo, las estrategias de los migrantes. Vale decir que, lamentablemente, el flujo de venezolanos no se detiene porque nuestras condiciones no mejoran, por el contrario, siguen empeorando y además no hay ninguna planificación por parte del Estado, no hay ningún presupuesto del Estado que esté dedicada a la posibilidad de revertir los efectos más notorios de la emergencia económica. Hay muchísima más inversión en propaganda el gobierno nacional no deja de estar en propaganda, de inventarse épicas por lo que va a pasar, por lo que va a venir, por el plan Sucre, el plan Platón 2000, lo que sea, lo que se le vaya ocurriendo semanalmente, pero nada de eso conecta con la emergencia humanitaria. Si la a capacidad que tuvieron para desarrollar investigaciones contra la Asamblea Nacional Electa en 2015 o contra, o a favor, mejor dicho, de la recuperación del territorio esequivo, lo tuviesen sobre la capacidad de planificar otra economía atraer nuevas inversiones, no bajo la opacidad de la ley antibloqueo. Si, si algo de eso pudiera bañar a la sociedad, pudiera atraer a la sociedad al empleo productivo, sería chéverísimo, pero no. No está pasando. Entonces, quien estaba pensando en irse del país y se aguantó por 2020 y 2021, pensando que el escenario afuera era de depresión económica, que quizás no había tantos puestos de trabajo y demás. Es decir, el que puede planificar su migración, igual se lo está pensando, porque entiende que está lógicas económicas, si no estás en un puesto que es productivo, te expulsa. Pero el que no, es decir, el que está depauperado, el que la está pasando aún peor, el que, el que depende de un estado que ya es completamente ausente y solamente existe para perseguirte, hostigarte, amenazarte y demás, salen y salen caminando. En Venezuela ya los caminantes no es que están saliendo de la frontera de Táchira hacia afuera, es que arrancan desde Barquisimeto, desde Maracay, empiezan a caminar hasta que llegan a la frontera y siguen más allá. Y ese flujo es imparable porque el país te expulsa mucho más, mucho más cuando tenías organizaciones humanitarias como Azul Positivo en regiones como el Zulia apoyando a familias pobres con la posibilidad de comprar mercados de comida y ahora el Estado se los quitó y los encarceló y persiguió esos fondos humanitarios. Entonces esas familias lo único que les queda es morirse o salir por la frontera. Y eso sigue pasando. Entonces esta venezolanidad alrededor del COVID lo que se comenta, lo que se entiende, lo que se proyecta, es que puede pegar peor, aún sin tener la incidencia de muertos y contagiados que tienen otros, otros países con el coronavirus. Qué grave es. Pero, a ver, si, si eso ya es grave para una emergencia humanitaria compleja como la nuestra, ¿cómo, ¿cómo carrizo nos montamos en la ola de la tecnología? O sea, nuestra infraestructura está vuelta leña. ¿Hay manera de alcanzar la tecnología necesaria para esa nueva normalidad? Sí, ese es un tema en el que hemos estado trabajando y, y ¿qué ocurre? ¿Cuál es el diagnóstico? Venezuela tiene una buena infraestructura grande, es decir, acceso a cables submarinos, a proveedores de servicios mayoristas, carriers y demás, que pueden traer a Venezuela internet de primer mundo. Eso existe. Pero el asunto es lo que llaman última milla. Cómo vamos de las empresas a los usuarios. Sí. Y después de la última milla es lo que llaman capilaridad. Desde el punto que está en la calle hasta tu casa. Cómo llega ese último punto. Es ahí donde está la mayoría de los problemas. La mayoría de los problemas. Gente que dice, es que yo pago el servicio, pero ya no me llega. Es que se corta a tal hora. Es que está fallando. Bueno, en muchos casos se están utilizando todavía conexiones de cobre. Ok. Y no se ha repuesto por nueva tecnología, básicamente porque el sector telecomunicaciones dejó de recibir divisas en el año 2013. Y ya han pasado ocho años. Ese sector trabajó a pérdida de 2013 al menos hasta 2019-2020. La pérdida era que de verdad cada año sus tarifas controladas por el Estado generaban pérdidas, perdían clientes y esa, si quieren ver las cifras, movilnet es de las peores. Es decir, Venezuela pasó de tener más de 30 millones de teléfonos activos a menos de 14 millones. ¡Qué barbaridad! Se ha perdido, se ha perdido equipo, se ha perdido conectividad. Entonces, cuando la gente dice es que la conexión falla o a determinadas horas está colapsando, claro, porque tienes un gran volumen de personas accediendo a redes viejas que no se terminan de, de actualizar y esa gente está condenada. ¿Condenada por qué? Porque lo que está pagando por el servicio no va a alcanzar para reponer nueva, nueva conectividad. Entonces, ¿qué está surgiendo nuevo? Una conectividad completamente novedosa. Fibra óptica, eh, internet inalámbrico, que es subir una fibra hasta una antena, dispararla y recibirla en una casa. Conexiones satelitales. Lo que pasa es que esas son muy, muy costosas. Pero tienes tres métodos nuevos que excluyen al 90% de la población. Esa es la tragedia siguiente. Porque la otra escala es... Teniendo a Conatel y su rol punitivo, esta, esta manera de entenderse con el control de lo comunicacional, ¿hay posibilidad de que se privatice las telecomunicaciones? ¿Es ya rentable ocurrió? para alguna empresa comprar una infraestructura que va a ser irremediablemente dominada por el Estado? Ya ocurrió, ya está pasando. El problema es que esa privatización... Es de empresas muy pequeñas que están Ajá. surgiendo en distintas ciudades y es buenísimo que haya esas, esas iniciativas. El gran problema, Naki, es que en Venezuela no hay financiamiento. Vale. Entonces, si no hay financiamiento, una empresa no puede acceder a un gran capital sí. para hacer la inversión de infraestructura y luego ah. venderle a los clientes. ¿Qué está pasando hoy? Que el costo de infraestructura se le carga directamente al cliente. Claro. Por eso te dicen, ah, ¿tú quieres internet inalámbrico? Son 500 dólares la instalación. Ah, bueno. Tú quieres fibra óptica en, en esta urbanización. Mira, aquí no llega un cable. Si quieres reúnete a 20 vecinos, pagan entre todos 5 mil dólares y les llega el cable y se conecta. Entonces, es cargarle al usuario ese costo inicial de instalación que en un país serio, con una economía normal, no sería así. Igual lo pagaría el usuario, pero a lo largo de los meses. Sí, claro. Tú, tú pones el sistema, cobras unas tarifas más o menos atractivas y como es una inversión a largo plazo, sí. en dos, tres, cuatro años la recuperas. En Venezuela, pensar en dos años, cuatro años, es imposible. Es Entonces le cobras a la gente el, el, el costo inicial de instalación y eso es lo que está generando estas burbujas de buena conectividad en Venezuela, pero que no logra ser... Para el resto de la comunidad Ok, y eso es aplicable entonces al resto de los servicios básicos Porque si es una tragedia la conectividad Igual es una tragedia la electricidad y el agua y el gas, etcétera. Lo que hicimos en nuestro programa en serio sobre agua Demuestra que sería estúpido en, en, en agua, tratar de privatizarlo sería estúpido Básicamente porque el gran ducto que llega a Caracas Vamos eh, la, la, a decir, la, la, la gran tubería que puede traer mil litros por segundo Es del Estado tratar de decir, no, vamos a hacer una tubería privada que... Eso es, eso es estúpido. La decisión sería hacerlo por el lado público cuando el Estado esté al servicio de la gente otra vez. Claro. Y eso, ahí sí estamos muy fregados. De hecho, la solución que dio el Estado fue comprar cisternas. y que Vamos a tener muchas cisternas eso, y o sea, enviamos de, la cosa. En buena eso. medida ya nos cargaron ese costo. Es claro. decir, resuelvan ustedes, compran sus camiones y vayan a ver cuándo Carrizo tienen pero, agua. Pero insisto que es estúpido porque, primero, no estás garantizando la calidad del agua. Y segundo, estás sumando un costo de traslado y que, que es una locura. Si tú tienes una tubería que te puede traer dos cisternas por segundo, o sea, ¿cómo lo vas a sustituir con mil cisternas que vayan y vengan durante el día? ¿A dónde? A, pues ¿a mi quién? hermano, así lo han hecho. Es decir, no se han ocupado de esta historia. Así ha ocurrido. No es escalable. No, no, chévere. Y no es escalable tampoco. Es hasta gracioso. Nicolás le promete a México la posibilidad de venderle gas y llevar una tubería de gas hasta México y tal, que baile la cucaracha. Eh, y aquí no ni siquiera se produce lo suficiente, no se distribuye igual y no tiene igual calidad. Todos los accidentes recientes que hemos vivido con gas no, no son gratuitos. Esto tiene que ver con un problema de infraestructura. De deterioro, como los cables. Ya está. Eso está pasando y nadie se hace responsable de esta historia. Ahora, tú habías leído un artículo que era sobre cómo fue que las ciudades terminaron dependiendo tanto de las bombonas y no se hizo una infraestructura de gas ciudad, de gas por tubería. ¿Qué, qué era lo que, lo que decía? Bueno, porque dejó de ser rentable <risa> para el que otorgaba esos permisos, el Porque podías efectivamente generar eh, proyectos de desarrollo y no gastar en la infraestructura de gasífera le abarataba los costos al, al productor. A los urbanistas, digamos, a los Así constructores. Es. entonces okay. bueno, machete para adelante, ahí está nueva casarapa y casarapa y como tú quieras y véngase para acá y llévese su casa y bella su casa. Eso sí, usted se ocupa de su bombona de gas y usted traerá su teléfono cuando usted pueda y usted verá. Hay, había ya costos que se le estaban asociando a las personas. Mosca, las infraestructuras que le ha entregado el Estado en fecha reciente no son mejores. Eso es un desastre, claro. pero un desastre monumental. A nosotros nos tocó vivir la protesta en plena Avenida Libertador de uno de estos edificios de la Misión Vivienda, a los que lamentablemente se le quebró una tubería de aguas hervidas y lo que fungía de paredes dentro de estos apartamentos era... ¿Cómo es que se llama esta historia? Material prefabricado, poroso. Ahí, el cartoncito este, chicos, se me fue el nombre, que es gracia. Bueno, no importa, pero no eran paredes. El punto es que no eran paredes. Y a mí, de verdad, me desoló el llanto de una señora que sostenía un cuadro en sus brazos y decía yo, por primera vez tenía una pared para colgar este cuadro que pintó mi hija. Y, y ya no la tengo. Y era una cosa de verdad una dimensión de la pobreza que es significativa y que el Estado no corrigió no le dio la gana de corregir, teniendo la posibilidad de construir de mejor calidad, etcétera, Porque todo esto arranca además porque las tuberías son una porquería. Tal cual. Porque los materiales que proyectan son unos y los que terminan utilizando son otros. Y en el marco de esta historia, el resultado de esa ecuación se la queda el constructor... Entonces, este asunto de haberle, haber creado toda una matriz de servicios básicos subsidiados con precios irreales, hicieron un poco atractivo que los servicios funcionaran para algo. Entonces, tienes redes de gas que no funcionan, las bombonas no llegan a todas las personas, redes de electricidad o de agua que no funcionan y así se depauperó la vida en Venezuela. Pero es que además te diría algo, Naki, y es que la pandemia cambió y cambió al mundo y cambió a las sociedades, pero también nosotros cambiamos. Sin duda. Nosotros sin duda. hemos vivido nuestros propios cambios. Es decir, tú no eres la Naki de hace tres años. <risa> ni de cerca. Concha L, no. No, no, no. Y después que tienes... No sé cuál es una forma poética de decirlo, pero después que tienes la muerte encima, después que son tus propias células las que atentan contra ti, o hay, hay una perspectiva que te cambia, pero para siempre, pana. Para hablamos, siempre. hablamos de la palabra con C cáncer, y bueno, después de que Naki pasara su quimioterapia y su proceso, bueno, decir es que Naki tiene que recuperar la normalidad, ¿no? Eh, no, no, es muy complicado. Sí. Y además es simpatiquísimo desde la perspectiva de mi oncóloga, bueno, de mi equipo médico en general. Ellos han sido muy divertidos, pero mi oncóloga además es una piña porque el, el tema de mantenerme vigilada al menos estos primeros cinco años antes de otorgarme algún tipo de remisión, saber, tener presente, latente que el cáncer puede volver, que puede replicarse, que puede atacar algún órgano blando, tener ese riesgo encima a ti te cambia pero tú también sigues siendo un preso de conciencia. Sí, es una categoría que tiene amnistía internacional y que habla de parte del proceso que hay en mi contra y decirme a mí que puedo recuperar la normalidad Después de la pandemia sería una locura Bueno, pero al menos los tribunales empezaron a trabajar Sí, y muchos meses que no trabajaron No están contando en los procedimientos abiertos Contra muchas personas Lo que retrasa un año al menos muchos procesos Ahora, ¿qué me pasaba a mí? Que resulta que el año previo a la pandemia Yo tampoco pude viajar Es Así decir, es. perdí eh, contratos, perdí clases Perdí asesoría, charlas, cursos, conferencias Con lo que me ganaba la vida y, y, y me lo cercenaron, me lo quitaron. Cuando llegó el año de la pandemia, más bien muchas de esas cosas se digitalizaron y pude hacerlas desde mi casa. Yo recuerdo hace poco hice una visita oficial al Parlamento Europeo en Bruselas desde la sala de mi casa en Zoom y, y eso es interesante. O dar una conferencia en un organismo internacional desde, desde tu casa. Cuando se levante la nueva normalidad, si sí, el procedimiento se mantiene no habrá normalidad para quienes tienen libertades restringidas. Para mí ha sido un curioso hacer el esfuerzo de. porque no es sencillo formar a un vocero, formar a alguien comunicacionalmente desde Zoom. Allí el tema de la. Es, lo digo con muchísima seriedad. Claro. La, la, la proxémica también se alimenta de detalles muy chiquitos y, y es importante ver cómo se desplaza el otro, hacia dónde mueven las manos, si se registra no el cabello, si se arregla los lentes. Hay, hay muchos detalles que te van a hablar, te van a describir al sujeto y es harto complejo hacerlo desde una computadora. Ahora, también cambiaron muchas cosas de estilos de vida. La, la pandemia hizo que se, vamos a decir... Se dispararan nuevamente unos niveles de ansiedad, de depresión en la población. Yo recuerdo haber estado en un grupo de apoyo a personas que habían sido víctimas, por ejemplo, de tortura y, y era rudísimo los primeros meses porque decían me vuelvo a sentir encerrado. Eh, y, y, y eso le, les disparaba ciertas cosas. Pero claro, era gente que ya tenía una condición previa. Pero hay gente que lo está viviendo por primera vez. Y algo que me comentó en un programa donde pude entrevistar a, a Luis Madrid, psiquiatra venezolano, era que el estrés era normal. Es decir, sí. normal porque tienes una situación que de verdad te está alterando. El asunto es cómo lo procesas, cómo lo vives tú. Y eso también está haciendo que mucha gente cambie. Así que hay que estar pendiente de las alertas tempranas, de los avisos, de, los, de las los síntomas que puede tener alguna persona si su actitud cambia o su no lo espíritu sé, ante lo la sé. vida. O sea, porque y ahí volvemos nuevamente al drama de lo que no es escalable, de lo que no es universalizable y porque además Venezuela es un país para mantenerte estresado independientemente de las tareas que desarrolles, si decidiste no volver a verlos en serio no ver más nunca BTV, no importa las decisiones que tomes con respecto a la agenda política, la infraestructura te va a recordar permanentemente que yo me quedo en Venezuela porque yo soy lo que usted quiera, póngale ahí la palabra que usted quiera, pero hay, allí está, tú vives acá cuando vas a encender la luz y no hay electricidad, cuando no hay agua en el grifo, cuando todas estas variables terminan sumándole más estrés, ya lo dijiste antes, a la experiencia de vivir la casa, de convertir la casa en tu oficina y de quedarte más tiempo allí. También le pasa cuidado a los venezolanos que están afuera y viven eso con su familia adentro. Es decir, si tú sí. estás afuera y tu madre te dice es que no recibo agua desde hace dos semanas o es que no consigo una bombona, tú también lo estás viviendo. Y tus niveles de ansiedad y estrés se disparan. ¿Sabes por qué sacamos este tema? Porque si hay algo donde yo ido buscando ejemplos de a qué nos parecemos, para dónde vamos, qué va este asunto, es ver qué, a, qué le ha pasado a otras comunidades migrantes o a otras claro. comunidades que han vivido traumas sociales muy duros. O sea, pasan un poco, no solamente con los judíos y el holocausto, pasa también con los armenios y el genocidio armenio, pasa con, con los irlandeses en Estados Unidos que, que huyeron del hambre sí. pasa con los españoles y los italianos que vivieron la, la guerra civil la segunda guerra mundial, la posguerra es decir, buscar esos ejemplos, que muchos de ellos siguen vivos son referencia, han creado obra, también ayuda, no para regodearnos en el dolor, sino para ver cuáles son las estrategias de supervivencia ante un escenario que es Duro, que es Como, difícil. ¿Cómo volvieron a afiliarse? Es importantísimo. Para mí sigue siendo hermoso el momento histórico en el que me tocó crecer. Porque justamente yo crecí con una enorme comunidad de migrantes portugueses, italianos, españoles, colombianos, y yo de verdad crecí convencida de que eso era la vida. Que la vida era un... Mestizaje, un acoso, una cosa, una agentamentación. Claro. Eh, esa, esa cruza me parecía normal. Entiendo ahora, a la luz de la experiencia de tantos migrantes venezolanos con ejemplos de xenofobia, de discriminación, que para otras sociedades no fue igual, que no lo vivieron de igual modo y están aprendiendo a hacerlo con nosotros. Y el, el tema de, de vivir la discriminación desde la nacionalidad duele, uh, pero, pero hay otras sociedades que se están adaptando, que nos están entendiendo, que apenas se aproximan a la lectura que tenían de nosotros, a contrastar cómo nos entendían antes y cómo nos ven en sus propios territorios. Sí. Nadie na, ha de, de su experiencia, sobre todo en tu colegio, que era súper sí. mestizo. A mí me ocurrió igual. Aunque venga a Echarallave, vengo de un edificio, una, de verdad, era un, un edificio que parecía la ONU. En el edificio <risas> tenías a los italianos, a los portugueses, a los árabes, que le decían árabes no importa. Si es del Libanés, Líbano, si es de sepali... Siria, yes, yes, yes. los árabes, este, los chinos. El edificio era, muy, era muy, muy mestizo en eso. Y mis amigos que eran de, de, de Perú, particularmente de Chiclayo, era como, bueno, son migrantes y llegaron. Cuando entendías la historia, te das cuenta que muchos de ellos en sus familias eran familiares de policías, por ejemplo, wow. que fueron perseguidos por Sendero Luminoso. Es decir, un grupo terrorista que asesinaba a policías. Y esta gente llegó a Venezuela a buscar una nueva vida, una buena vida, que se pudo vivir en Venezuela en los 80, en los 90, pese a la crisis, pese a lo que se vivía en ese momento. Eh, y así empezabas a entender que había heridas en mucha gente, con la que estabas compartiendo. Es decir, el que estaba allí, que era tu compañerito chileno en el colegio, no es que venía de Chile porque su familia vino a hacer turismo a Venezuela, sí. es que eran perseguidos. Y la tía que llegó de Argentina es porque tenía un hijo desaparecido. Y así empiezas a ver que hay historias migrantes que hay que acumular, que hay que escuchar, que hay que compartir para que nos demos cuenta que en realidad la normalidad es una rareza. La normalidad es una rareza, es una ficción. Estamos tratando de generar, cuando hablamos de la normalidad anterior o de la próxima normalidad, es que estamos tratando de generar una burbujita de placer, donde tengamos certidumbre. Y si algo hay escaso en Venezuela, es la certidumbre. <risa> Entonces, salival, no importa si vamos a trabajar, sino que lo que importa es ser productivo. No importa si vamos a clases, sino que el chamo vaya aprendiendo. A mí, a mí esa perspectiva me gusta. Es decir, si hacemos un fetiche, que es que está, hay que volver a la oficina y hay que el chamo tiene que volver a clases. No, no, no. El objetivo es otro. El objetivo es, usted tiene que ser productivo y generar plata. Okay. Si lo hace en casa, si lo hace en la oficina, si es un modelo mixto, usted tiene que desarrollarse en la vida. usted tiene que Para la educación, usted tiene que generar competencias. Si esa competencia la genera un poquito en casa, un poquito en la escuela, un poquito leyendo, un poquito con videos de YouTube, lo que sea, es secundario. Pero lo importante es lograr los objetivos. Y eso creo que también es, es chévere darle la vuelta. Porque que te baja el nivel crezca, de La pero en línea. Que, que estas cosas, efectivamente, que la mixtura la vayamos edificando a fuerza de lo que está pasando. Porque pasa otra cosa. Es que muchos de estos cambios pueden ocurrir ya. Es decir, tú no puedes, a pesar de todo, no puedes renunciar a crecer. Claro. Y no puedes esperar a que el mundo se acomode para entonces decir, bueno, déjame ver cómo es que yo me inserto. No, claro. no, no. Esa realidad tienes que ir dándole ya. Tienes que ir creciendo ya. Y eso, eso significa que aunque hay un porcentaje importante de tiendas físicas que van a cerrar y los centros comerciales pueden entrar en crisis como modelos económicos, no significa que la gente va a dejar de consumir. Entonces, si tu línea es el consumo, tienes que ver... ¿Cómo ganas en este nuevo mercado? El consumo incluye además la información, y yo creo que uno de los legados más importantes que nos deja el coronavirus es la saturación que vivió la enorme mayoría de la población sobre la enorme cantidad de información que surgió y que sigue emergiendo alrededor de este tema. Sí. ¿Y cómo y cuánto valoran los sistemas curados de información, gente que la procesa primero y se las da en formato de papilla? compota una cosa que sea muchísimo más digerible. Sí, ante la intoxicación, la infoxicación, la desinformación, las noticias falsas, como quieran llamar a los distintos fenómenos que hay dentro de esta, de este paraguas enorme, cómo reducimos la ansiedad, pues bueno, consumiendo mejor información, como quien tiene una mejor dieta, ¿no? consume, consume mejores mejores cosas y generando nuevos niveles de confianza con fuentes creíbles. Seguro. Esa esa esa esa lógica es mucho más sana que buscar a ver con qué información me voy a estresar la próxima media hora que salte porque ahora hay una nueva mutación en la... No, no, no. Es que se trata de llevar las cosas con calma buscando quiénes son buenas fuentes mientras tomo decisiones inteligentes para sobrevivir mañana. Seguro. Y por eso esto es en serio y él es Luis Carlos Díaz. Y esta belleza tropical que no volverá a ser normal y eso es genial es Naki Soto. Ustedes pueden suscribirse en patron.com/slash-naki-luis-carlos todo pegado y pueden compartir este video que está en youtube.com/slash-naki-luis-carlos porque si supieran el montón de gente nueva que nos está siguiendo <risa> gracias al video de julio castro maravilloso y que les agradecemos que lo hayan compartido con toda su gente serían entonces parte de esta gran comunidad. Les damos un dato. Hubo un montón de gente que son migrantes y que descubrió nuestros videos sobre palabras venezolanas, sobre vocabulario venezolano y lo ha compartido con sus amigos en sus nuevos países y ha sido como revelador tener más información cultural sobre nosotros. Antes de que a ti te toque la tarea de explicar qué significa ser boleta, permite que seamos nosotros los que se los expliquemos a tus nuevos amigos. Cuídense mucho.